propias de los procedimientos que se siguen o que se llevan a cabo en las organismos eh, no jurisdiccionales. Eh, yo agregaría, para justamente abonar y, y dar eh, mayores datos a la, a, la, a la mesa, yo diría que eh, efectivamente la parte central de lo que distingue al trabajo de los organismos defensores de derechos humanos es la flexibilidad. Esa flexibilidad es da pauta y da eh, eh, ocasión a, a, a abrir una serie de, de características en el procedimiento. Eh, ¿En qué sentido? Que hay una mayor cercanía con los, con los quejosos. Eh, hay una no hay eh, horarios establecidos, sino que los quejosos pueden llegar en cualquier momento. Pueden llegar en cualquier momento. Un, una cercanía y un acompañamiento también a las víctimas es parte de la tarea fundamental que tienen los los organismos defensores de derechos humanos es como la pieza angular sí es la pieza angular de todo su trabajo eh, y en lo que es la investigación de lo de los casos algo que también distingue a, a, a, al trabajo de estos organismos es un trabajo interdisciplinario, que nos lleva a, y, y pongo el caso muy concreto de lo que es una investigación en casos de tortura, en donde es necesario que haya un trabajo conjunto del médico, del psicólogo y del abogado. Esa es un, una parte también muy importante. Y eh, diría que adicional a esto, el, el, al momento de iniciar una investigación, siempre está la posibilidad de generar o de establecer lo que conocemos como la teoría del caso, es decir, cuáles son todas las vertientes que nos va a llevar o hacia dónde nos puede conducir la investigación, que es una investigación que además tiene como, como peculiaridad buscar una cuestión transversal, buscar una cuestión de integralidad, buscar una cuestión de amplitud, de progresividad, que son Además, los señalamientos establecidos en el artículo primero constitucional como parámetros, parámetros a seguir para la debida protección y la máxima cobertura de protección a los derechos humanos. Y eh, eh, ahí de, dejaría eh, por el momento, sí, estos datos adicionales. Muchas gracias. A, a la ley, al reglamento, en caso específico de la CNDH, y que van reflejando lo que el día a día... Eh, a, a lo que se enfrentan en el día a día quienes hacen investigaciones de violaciones de derechos humanos y lo que sí podemos encontrar es que una suerte de como diría yo de por un lado dijimos que lo que es la flexibilidad es eh, una de las partes centrales del trabajo de estos organismos y eso tendría que llevarnos a un procedimiento ágil sí la flexibilidad busca eso que que sea más ágil la actuación de la de la institución y porque era así nace tratando de de superar el formalismo propio de los de los tribunales sin embargo qué es lo que nos encontramos que ese procedimiento ágil que en principio así es el diseño no se corresponde con la tardanza o no se corresponde con una agilidad o brevedad para emitir resoluciones y aquí sí hay que hacer la crítica en ese sentido y es uno de, de los puntos que son muy cuestionados a, a, a estas instituciones, ¿por qué se tardan en, en emitir resoluciones si tu diseño fue justamente de, de que sea ágil y rápido y, y, y, y atender las violaciones de derechos humanos? Y aquí nos encontramos justamente con parte de lo que decía el doctor Imer esa Cuestión en donde nos vemos constreñidos a eh, cumplir con lo que establece la ley, seguir el procedimiento, eh, eh, eh, a, a llegarse de, de, de evidencias y nos lleva a la otra parte, al lenguaje, al lenguaje técnico. Es una aspiración, ya lo dijo el maestro eslava de muchos años, de que si son organismos ágiles, tendrían que tener también un lenguaje accesible, un lenguaje ciudadano, como se les identifica hoy. Sin embargo, las circunstancias que tiene la, la ley o el reglamento nos ha, ha sido difícil eh, eh, conseguir ese, ese objetivo. ¿Por qué? Pues porque en, en la ley y en el reglamento establecen un procedimiento y, y tal. Las resoluciones que se emiten suelen ser ya combatidas y en ese combate tanto de las autoridades como por parte de de quienes eh, los quejosos que creen que no no es adecuada la resolución pues evidentemente están eh, en en ese en esa impugnación jurídica pues viene una cuestión técnica y entonces eso también nos obliga obliga a, las, a los organismos a que las resoluciones también sean muy técnicas porque si, si lo hiciéramos de otra manera, al llevarlo a otras instancias de revisión, es muy claro que estarían en desventaja por, por la parte de la cuestión técnica. Y eh, lo que sí se hizo, y, y, y debo decirlo durante el tiempo que estuvo al frente de la, de la CNDH el maestro, el doctor Luis Raúl González, fue buscar mecanismos que nos ayudaran justamente a hacer un contra, contrarrestar esa, esas limitantes o esa suerte de camisa de fuerza para el tema del lenguaje. Y eh, eh, en las resoluciones se empezaron a incluir, en lugar de ser repetitivas, porque sí, también suelen ser también muy extensas, bueno, pues bueno, vamos a utilizar acrónimos. Bueno, pues vamos a tratar de que parte... Eh, que tenga una un extensión muy, muy amplia de lo que son las evidencias o la situación jurídica, busquemos llevarlos a nexos, es decir, tratar de, de aligerar el documento de, de si ya tiene una carga eh, excesiva en cuanto al lenguaje técnico, tratemos de aligerarlo en cuanto a la extensión y que sea de más fácil de consulta. Eh, igual como parte de, este, de esa eh, búsqueda de, de, de alternativas, estaba, o, o se, se estableció el tema de poder incorporar, y esta es una gran distinción respecto a, a, los, a los organismos jurisdiccionales, el poder agrupar o el poder concentrar eh, procesalmente hablando varios expedientes y que sea una resolución que incluya a eso y nosotros la denominamos recomendaciones globales. Esto permitió, fíjense bien, permitió que eh, eh, no solo se pudieran concluir varios expedientes en una sola recomendación, sino que además se buscó al momento había que tener eh, eh, características especiales a la misma autoridad sobre hechos eh, coincidentes, no importara que hubieran ocurrido, eh, se, se hubieran presentado en zonas geográficas distintas por autoridades diferentes, pero lo que sí encontramos fueron patrones de actuación de las autoridades y ese es un gran elemento Sí, el, el, el poder identificar que hay conductas por parte de las autoridades que son reiterativas, que son repetitivas que son generadoras de violaciones a derechos humanos y lo que buscamos es bueno mira, no, ya no es un caso lo individual, tenemos algo que está ocurriendo en, en, en Sonora, lo estamos también observando en Yucatán y lo estamos observando en Veracruz o sea, tus mismos tus mismos servidores públicos parecería que tienen una suerte de indicación de cómo actuar frente a los particulares y eso fue es uno de los grandes eh, eh, logros que se tuvieron en, en ese en ese tiempo identificar patrones de actuación de violaciones a derechos humanos y que nos llevó ya en el análisis posterior a identificar zonas de vulnerabilidad de violaciones a derechos humanos es decir en qué áreas de la administración pública se se puede eh, detectar que son susceptibles de que se presenten violaciones a derechos humanos. Y también el ejercicio es muy muy ilustrador. Sí, en el área de procuración de justicia, en el área educativa, eh, poco a poco emerge el tema de las empresas y derechos humanos, que también ya se está presentando de manera muy agudizada el tema de las violaciones a derechos humanos. Entonces, yo diría que eh, eh, contra lo que fue, contra lo que es la, el, el esquema legal, el diseño legal establecido para eh, el, el trabajo de esos organismos y sus resoluciones, Habría que buscar, y eso es lo que, lo que se procuró siempre, tener imaginación y tener fórmulas o buscar alternativas con, los, con las herramientas que nos permitía la ley, buscar la manera de cómo avanzar en una mayor cobertura de, de protección de derechos humanos. Sí, muchas gracias, eh, Yuria. Eh, existe una corriente o preocupación sobre la extensión de las resoluciones. Hablaron un poco de la comprensión, ¿no?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 esta situación de la extensión de las resoluciones y eh, particularmente en el lenguaje. Y he considerado que eh, ya en una intervención anterior señalaba pues, que estamos, se, se ven orillados los organismos a, a utilizar el lenguaje técnico por lo que puede venir después y, y la contraparte que no le gustó la recomendación y las impugnaciones, en fin, todo eso. Entonces, que es inevitable seguir en esa ruta. Sin embargo, yo sí creo que habría que eh, plantear que se hiciera una suerte de resumen de la resolución con un lenguaje totalmente coloquial, tratar de evitar la utilización, ahí está, primero está el documento, el firmado y el que recibe eh, eh, la recomendación, pero otro, otro tendría que ser eh, el, que, el que va a leer el grueso de la población, el que va a leer el resto de las autoridades, ¿por qué? Porque lo quiero vincular con algo que también he venido trabajando y le he venido dando eh, ya, eh, eh, eh, eh, escribiendo sobre esto es importante que para poder fortalecer a las instituciones defensoras de derechos humanos, en, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones, que cada día va más en un esquema de déficit, es decir, se va desvaneciendo el, la, el tema de, de la trascendencia y la relevancia de las recomendaciones. Yo creo que he considerado que se tendría que hacer un diseño en donde se generaran lo que llamamos como jurisprudencia no jurisdiccional. ¿Sí? Ya entre los organismos públicos de derechos humanos se habla de ombusprudencia, es decir, generar criterios y eh, necesariamente tendríamos que tener como un referente lo que hace la, la, la, la Corte. Es decir, y, y aquí eh, eh, generar, bueno, ¿en qué situaciones? Evidentemente, solo sobre las recomendaciones, eh, derivadas de, de casos, vamos a decir, los comunes de las recomendaciones, casos derivados de violaciones graves de Derechos Humanos que, que con un asunto en un solo asunto se genera el precedente a lo mejor en el resto de las recomendaciones sí seguir el, el, el, el modelo de la corte que cinco recomendaciones en el mismo sentido tal y un tercer vertiente de criterios de, de interpretación no jurisdiccional serían los que derivan de los de las de los recursos de los recursos de impugnación que se presentan y resuelven la, la cndh entonces, yo creo que esas son las maneras, vuelvo a repetir, si, si tenemos un diseño legal que no nos permite mayor camino, tenemos que buscar, que es lo que siempre decíamos, tenemos que tener imaginación jurídica, porque para eso, somos, para eso estudiamos, para eso nos convertimos en investigadores jurídicos, cómo lograr superar problemas que tenemos en, en, en nuestra norma. Y son estos. Entonces, eh, hay eh, eh, también, viene a mi mente, eh, un asunto en, en Jalisco en donde eh, involucraba un menor de edad, y incluyeron en, el, en la recomendación, y dos, yo no sé si sea el primer caso, la verdad lo desconozco, pero eh, eh, en el documento, incluyeron al inicio de la de la recomendación un apartado dirigido al menor de edad porque bueno si él es la víctima digo cómo caramba va a entender todo ese lenguaje técnico si no lo, lo no lo entienden las autoridades si no lo entienden el digamos el público en general mucho menos un menor de edad entonces se, se formularon tres o cuatro párrafos explicándole en un lenguaje a, a, a, asequible a, a, a, a, a su situación de menor de edad. Así dirigido, oye, este, Moisés, tal, tal, tú acudiste con nosotros y mira, investigamos, si es cierto, tal, tal, tal, tienes toda la razón, o sea, una cuestión que, que así tendríamos que buscar mecanismos que nos ayuden, que nos ayuden justamente a superar esto de de de la extensión del lenguaje de generar una mayor eh, eh, preponderancia o, o o establecer mejores herramientas para que efectivamente las recomendaciones tengan mayor impacto mayor eh, eficacia mayor eh, sentido de defensa de los derechos humanos hasta ahí lo dejo muchísimas gracias eh, muchas gracias. Enrique, por favor. Sí, yo me voy a, a eh, constreñir a la pregunta que hizo el profesor de, de Colombia sobre el tema de eh, la parte eh, de juez y de, de justicia indígena, así lo entendería. Uh -huh. eh, es un tema de, que ha tenido muchas aristas y mucha dificultad como a, a hacer la cómo hacer el engarce o la sincronización entre el derecho constitucional y la, el derecho indígena. Y eh, quiero traer a colación una eh, recomendación que, que me tocó hacer la investigación y, y hacer el proyecto sobre ese tema, que es la recomendación 9 del 2016, por si la quiere consultar. Y el problema se, se centró en que eh, eh, elementos de policía comunitaria, o más bien, perdón, este, no. integrantes de una comunidad presentaron la queja diciendo que les habían violado sus derechos humanos la policía comunitaria. Y que a su vez la comandanta, porque era una, una, una este, mujer eh, de esa policía, eh, a su vez presentó queja diciendo que le habían violado sus derechos humanos las autoridades federales del Estado. Y eh, se presenta esa, esa situación, esa dualidad, una, sobre, eh, eh, una quejosa que a su vez es señalada como autoridad que violó derechos humanos. ¿Sí? Entonces el planteamiento que se hizo fue en el sentido de vámonos a lo que establece la Constitución, caso mexicano, ¿eh? o sea, no, no me, me estoy construyendo al caso nuestro. Y la Constitución es muy clara cuando hace el reconocimiento la, en el tema de autonomía indígena. Y dice que cualquier actuación siempre tiene que, eh, es una obligación para, para el, el ámbito indígena, respetar derechos humanos. Y alegaban que eh, en ese sentido, es decir, más bien el, el razonamiento fue por ahí. ¿Sí? Eh, tú como autoridad indígena estás obligada a respetar derechos humanos. ¿Sí? Y se acreditó la, la doble situación, que se violaron derechos humanos de la comandante sí se acreditó, pero a su vez se acreditó que se violaron derechos humanos de integrantes de la comunidad por parte de esa comunidad. ¿Sí? Entonces, para, para a llegar a todas a, a las conclusiones, eh, tuvimos que hacer un estudio, y sería interesante que lo leyeran, sobre lo que implica la, la, la autonomía indígena, los límites constitucionales de la misma, cuáles son la naturaleza colectiva de los derechos que derivan de la autonomía indígena, la coexistencia del derecho constitucional y el orden jurídico constitucional, la obligación de las autoridades indígenas y comunitarias de respetar derechos humanos, la obligación de respetar el debido proceso, eh, eh, la imposición de sanciones a la luz de la autonomía eh, indígena, y la parte de una armonización legislativa que eh, pues, tiene que cumplir cada una de las entidades en nuestro país. Entonces, hasta ahí lo dejaría, pero sí, sí, se, se llegaron a conocer casos como estos y ahí está. O sea, este es el dato en donde pueden abundar sobre cómo fue el razonamiento para este tema que siempre ha sido muy, muy complicado. En todo, en, finalmente, los debates, pues creo yo, digo, será motivo de otra discusión, pero en los debates, pues yo digo que se gana de dos formas. La primera de ellas es dejando a la otra persona sin argumentos. Y la segunda es hacer lo que era una contradicción. Y es lo que hacíamos en las recomendaciones. Las autoridades, por eso los dejaban sin argumento. O me dijiste que sí y aquí evidencia que no. Punto. Así es, creo que por ahí, pero pues ese es el, el cimiento de todo el edificio que además el profesor conoce mucho mejor que yo. Pues nada más que agradecerles de verdad a la mesa. Ha sido una jornada interesante, muy rica.